Para el día de hoy les voy a explicar cómo crear un globo terráqueo 3D en Adobe Illustrator. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de hacer un globo terráqueo 3D como el que ven en pantalla de manera fácil, rápida y sencilla. Empecemos. Lo primero que necesitamos tener es un mapa del, de, de la tierra o de... Eh, lo primero que necesitamos tener es un mapa plano de, de la Tierra, como el que ven en pantalla. Lo pueden tener en un color plano mucho mejor. Y en este caso lo tengo totalmente vectorizado con el fondo transparente. Lo primero que haré será irme al menú Ventana, Símbolos. Lo voy a tomar y lo voy a arrastrar a los símbolos. No importa el nombre, dejamos así las opciones por defecto y le decimos OK. Luego de esto lo podemos eliminar o hacerlo a un lado, no hay problema. Nos vamos a ir a la paleta de herramientas y vamos a tomar la herramienta de elipse. Vamos a hacer una elipse con Shift presionado para hacerlo totalmente proporcionado. Y luego de esto vamos a tomar la herramienta de pluma y vamos a eliminar este nodo. Nos paramos sobre el nodo con la herramienta de, de, de pluma o sobre el ancla. Hasta que aparezca el símbolo de menos al lado de esta. Le damos clic, lo eliminamos. Y luego tomamos la herramienta de selección directa y con la tecla de Alt sostenida o opción en Mac... Si ven que sale un más, lo que hacemos es tomar el manipulador y colocarlo totalmente recto. Lo mismo con este. Recuerden sobre el manejador. Primero activa en el nodo y luego sobre el manejador. Ahí está recto. Hay que hacerlo totalmente recto para que después no tengamos problemas. Luego de que lo tenemos, lo seleccionamos, le quitamos el color de relleno. Le vamos a colocar acá un color azul y luego nos vamos a ir al menú de efecto 3d girar para que este efecto salga bien recuerden que tienen que dejar la mitad únicamente de la esfera derecha para que el efecto tenga resultado le decimos 3D, girar, previsualizar y aquí simplemente voy a aumentar los pasos de fusión para que se vea más nítido. Y nos vamos a ir acá a la opción de mapear ilustración. Vamos a ingresar acá a símbolo, le vamos a decir nuevo símbolo o, cual, o el que hayamos creado, yo ya tenía uno creado. lo ajustamos le decimos OK y desde acá lo giramos hasta la posición donde queremos que, que quede desde acá manipulamos la posición de la luz y le decimos ok si queremos ajustarlo simplemente con el seleccionado desde la ventana apariencia esta la encuentran en el menú ventana apariencia desde acá en posición podemos ajustar el, el 3D y ahí lo tenemos finalmente para hacer la sombra tomamos la herramienta de elipse de nuevo voy a dar clic acá para eliminar las las apariencias ya aplicadas para no tener problemas voy a cambiar el relleno a negro y a quitar el color de trazado la voy a hacer más o menos así clic derecho organizar enviar detrás y me voy a ir al menú Efecto, Estilizar, Desvanecer. Podemos decirle Previsualizar para ver cuánto debemos hacerlo o hacerlo a nuestro gusto, no hay problema. Y OK. Y ahí tenemos nuestro globo terráqueo en 3D.